Hola, tenemos un nuevo reto Como ya sabéis, este es mi gato Sibi Y bueno, el reto es que esté dentro de este cajón durante unos 5 minutos ¿Será posible, Sibi? ¿Será posible? Dime que sí, Sibi Porfa, Sibi, compañero Porfa, Sibi, compañero Sibi Sibi, Sibi, Sibi Es un cajón bien grande, tiene mucho espacio. Hola. Mm, compañero, dame alguna algún juguetito pequeño. Que, bueno, vamos a ver si tirándoselo reacciona. Dame, vale, tenemos esto. No, no reacciona. Mm. Sí, sí, sí, se está moviendo. Se mueve, se mueve. ¡Ah! Quiere salir, quiere salir. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que se va, que se va. ¡Ay, que sale, que sale! Sí, vi, que solo son cinco minutos. Tenlo en cuenta, que son cinco minutos. Y además es un cajón bien amplio. Iluminado, porque el otro día te lo dejé sin iluminación, que es peor, ¿eh? Sibi, gato, Bueno, gato, Sibi. Sí, También podías haber elegido la caja, pero como no te has... No querías, pues lo hemos hecho aquí, eh Es que he intentado meterlo dentro de esa caja Y bueno, el gato no ha querido Entonces lo he metido aquí, que es un poco más amplio bueno, Vamos a darle la cuerda de la cámara Que es... Sibi, venga Sibi, venga Sibi Ya está más tranquilo Me Ay, que me agarra las cámaras. Eh, eh, eh. Calladitos, eh. Sibi, sí, calladitos. Sibi, sibi, sibi, sibi, Venga, cuánto tiempo queda. Han pasado casi tres minutos. Bueno, Sibi sí, ya queda. Vamos por la mitad, ah, más o menos. Sí, tú eres una oreja muy buena. Tranquilo, Síbi, Que aquí no pasa nada. Bueno, vamos a hacer un reto. Vamos a intentar meter la cámara contigo. Ya vemos que no es lo suyo. Bueno, venga, Sibi, ¿cuánto te queda? Bueno, venga, Sibi, un minuto y medio más o menos. A ver, Sibi. Si te enteras de que, bueno. ¿Quieres que te demos algo? A ver si. A ver qué tengo por aquí. Tengo esta cosa. Mm. Bueno, ya solo queda un minuto Sibi sí, Estás aguantando muy bien Así de claro te lo digo Pero os intento abrir un poco Que se escapa, ¿eh? que se escapa Ay, que se escapa, que se escapa Que se escapa, que se escapa Sibi, sí, mete la cabeza dentro. Ah, que se me escapa Me ha sacado la cabeza Auxilio, auxilio no, que se escapa, que se escapa. Venga, que todavía quedan 30 segundos. Sibi, me entra. Entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra. ¡Mío! ¡Uf! ¡Qué poquito falta para que se escapa! Sibi, ya están llegando los 5 minutos. Bueno, empezamos a cantar la canción del suscríbete. Bueno, yo creo que sí. <coughs> Empezamos ya. Su, su, ¡Suscríbete! Y dale like si quieres, sus su, suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo. Bueno, si me han pasado los cinco minutos, vamos a abrir tranquilamente. Porque el espectador seguro que quiere ver cómo sales. A ver, sé que tú puedes abrir la puerta solo. ¡Que se escapa, que se escapa! ¡Ah! ¡Que se va! ¡Sivi! ¡Sí! Ya eres mío te vas a ir esa puerta está cerrada si sí, vi que abre